Yo soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. Improvisar es una de las mejores maneras que tenemos los seres humanos para entrenar la habilidad mental que nos permite hablar con elocuencia. Les he dicho antes, hasta las improvisaciones se ensayan. Y les tengo una fórmula brevísima para aprender a improvisar mejor. Creen un esquema pequeñito, con una breve presentación, tres o cuatro ideas claves y algún mensaje de cierre. Y una vez que lo tengan escrito en una hoja, traten de integrar esas tres partes del mensaje a una rutina que hagan todos los días. Por ejemplo... Tengo que abrir esto, ya voy. Cuando se estén cepillando los dientes, preséntense. Obviamente, con espuma y todo, digan, hola, buenos días, yo soy una que yo, que me encanta estar aquí hablándoles a ustedes. Le dilo bien. Punto número uno. Cuando te estés tomando el café... Recuerda las ideas claves que presentaste, puede ser de un tema que conozcas o de un tema que, que esté en boga, ¿vale? Con este controversial tema que hubo ahora alrededor de bailar tambores en el extranjero o no. Piensen en tres, cuatro ideas. Yo, por ejemplo, diría que bailar tambores es... Sexy, absolutamente sexy, que bailar tambores efectivamente define a buena parte de los venezolanos y me pensaría en una tercera idea un poco más uh, cuestionadora, como que es tan sexy esto de bailar tambores que no debería hacerlo la gente con sobrepeso, como es mi caso. A ver cómo reacciona la gente. Una vez que tengas repasada esta historia, justo antes de salir, cuando estés pegando brincos para salir de tu casa y agarrar la lonchera, piensa en la despedida. Mucho gusto, me encantó hablar con ustedes, ojalá y estén de acuerdo con mis ideas sobre los tambores, nos seguimos leyendo acá en La Nube. Tienes que tratar de incorporarlos a la rutina para crear de ellos también un hábito. Si no aprendes a presentarte a ti mismo, no vas a desarrollar la habilidad. Lo mismo pasa con las ideas Breves, mucha gente se sorprende de la capacidad que tienen las personas que hacen stand-up comedy para recordar guiones tan largos y complejos sin ningún tipo de ayuda visual a su alrededor que se los recuerden. Y en rigor son pequeñas rutinas que van sumando unas a otras, que van haciendo cadena hasta que tienen lógica para sí mismos. Cepillate los dientes y preséntate, toma agua o café y recuerda tus ideas claves y en lo que estás agarrando la lonchera, porfa, despídete de esa audiencia. Y yo te aseguro que las rutinas van a mejorar. El asunto de improvisar siempre va a pasar por una hermosa tela que se llama entrenamiento. De eso se trata Hablar Bien. Si vas a decirlo, dilo bien.